Yo me voy, pero el estado permanecerá siempre. Luis XIV de Francia Saludos, sean bienvenidos a una semana más de Encuentros con la Literatura. Esta es la semana número 21 con nuestro libro 365 días para ser más culto. En nuestra encuesta de redes sociales, nuestro ganador para esta semana fue Historia. Así que hablaremos sobre el rey Luis XIV de Francia. El rey Luis XIV, 1638 a 1715, heredó la corona en 1643, cuando tan solo tenía 4 años de edad, y dirigió Francia durante nada más y nada menos que 72 años. Durante su largo reinado, el monarca, apodado el rey del sol, expandió el poder de Francia por Europa y consolidó el suyo propio de puertas para adentro. Desde su fastuoso palacio de Versalles dirigió el país creando una monarquía centralizada y absoluta en torno a la que se ejerció un poder sin paragón en la historia del país. Durante su reinado, Luis XIV fue construyendo palacios por toda la geografía francesa y amplió Versalles hasta convertirlo en el más opulento de toda Europa. Tanto el arte como las ciencias florecieron bajo su mandato y las fronteras francesas se ampliaron. Se cuenta que llegó a decir, el Estado soy yo. Los contrapoderes tradicionales de la realeza francesa, el clero y la nobleza, cedieron una parte importante de su autoridad en beneficio del ambicioso monarca. Acabó con el poder de los lebaniscos nobles franceses, invitándolos a Versalles. Allí estaban tan preocupados por las intrigas de la corte y la política, que no tuvieron tiempo de provocar ningún problema. Obligó además al Papa a que le diera un mayor control sobre la iglesia católica francesa, ordenando la persecución de los protestantes y los judíos para reforzar la unidad religiosa del país. Durante el siglo XVII, otros países europeos, en particular Suecia, siguieron el ejemplo de Francia creando monarquías absolutas. Esta forma de gobierno acabó con muchos de los últimos vestigios del feudalismo, pero también desembocó en un poder tiránico. Fue esto lo que llevaría a la sangrienta revolución de 1789 datos de interés. El monarca asociaba su figura con la de Apolo, el dios griego del sol. Su estancia en el palacio de Versalles se denominaba el Salón de Apolo. Si les gustó este video no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden buscarnos en cualquiera de sus redes sociales como arroba y, Bogotá, y participar en la encuesta de nuestro próximo video. Entre los temas participantes estarán literatura, con un mundo feliz, arte con el Tat Mahal y religión con la resurrección. Así que nos vemos la próxima semana.